¡Ya está! ¡Compañero sí, ha salido! Este. ¡Compañero! ahí está! ¡Suscríbete al canal! va Gerardo Atquipa, que es nacimiento natural de Carey, como a él, a él le gusta esta música autóctona, danzante y tijera, ¿no? Entonces, por eso, en su nomástico le estamos trayendo mi cariño de parte de Juan Luis Guamariñeto y mi esposa Maritza Atquipa Ramos. Estamos presentes acá en vida, como sabremos que estamos en una situación, tal vez ya pasando, una situación difícil. Queremos darle esto en vida, ¿no? Nadie está más libre de nada. Por eso, papá Gerardo, para ti, con mucho cariño, este pequeño presente. El, nuestro artista, sonaja de Chalcos, nuestro cantante... ¿Cómo? El señor de Andaguelas, ¿no? Andaguelas y nuestro danzante Apotinco. Acá presente para ti, papá, con mucho cariño. Espero que te disfrutemos esta noche con todos los presentes. Y todos bienvenidos a este muy lugar y agradecemos, ¿no? Todos los presentes esperamos pasar un momento de tranquilidad con mucho aprecio, con mucho cariño. A la vez ya hemos pasado un pequeño matrimonio de, de un primo. Esperamos complementar con un pequeño cumpleaños. Eso es el motivo que nosotros estamos presentes en este pequeño pueblo donde hemos nacido y queremos pasar momentos agradables con todos. Espero que sea agradable. Papito Gerardo, con mucho cariño para ti. Muchas gracias. Eh, primero saludarle al señor Gerardo Gamaní, eh, trabajador de la municipalidad, trabajador estable en nuestra municipalidad. Eh, tío Gerardo, hoy nos hacemos presentes con los regidores, con los trabajadores, los compañeros ¿no? que día a día pasan laborando en nuestra municipalidad. Tenemos este presente, ojalá que... A, sea agrado de usted, como también te llevas ese calor humano, no de todos tus compañeros de los regidores y en persona. Eh, te deseo muchas felicidades, eh, mucha prosperidad, mucha salud y muchísimas gracias con todos ustedes. Y de igual manera este, eh, quiero que me Bien, eh, señor alcalde, gobierno local de nuestra municipalidad, compañeros de trabajo, señores regidores, mis yernos, mis hijas, hijos y familiares que se encuentran dentro de término de casa. Y digna concurrencia. Primeramente, mis saludos cordiales, muy buenas noches. Eh, realmente, en estos momentos me encuentro bastante alegre por el acompañamiento de ustedes que me acercaron a mi humilde hogar, en donde brindarme la voluntad de ustedes. En estos momentos me siento bastante alegre. Mis hijos de diferentes partes se han unido. Porque fácilmente no se juntan cuando ya tienen un hogar. Cuando tienen un compromiso o cuando hay un... simplemente mis hijos, ustedes, hermanos, me quieren a mi persona. Gracias, por ahí ustedes me, me han acercado. Y les felicito pues, a cada uno de ustedes que me acercaron a este humilde hogar. En donde vamos a estar... Pues, Así que un poco vamos a brindarnos, comer la voluntad de estos mil de horas. Y asimismo, mismo, creo que la vida no es una piedra para que sea eterna, sino la vida es un vaso de cristal. En cualquier momento podemos dejar de existir. Creo que mis hijos, mis familiares, mis hijos, se tomaron decisiones papás, vamos a preguntarnos, entonces queremos celebrar su cumpleaños, entonces mi persona no puede negar a mis familiares, a lo menos para que puedan encontrarse entre hermanos, entre con cuñados, porque realmente ellos en diferentes partes fueron a sus hogares, entonces solamente por compromiso, por la familia, por mi persona y gracias, les agradezco infinitivamente a cada uno de ustedes que me están acompañando en estos momentos. Muchísimas gracias, de repente no puedo tener algunas deficiencias por mi parte, quisiera que me pasen por parte y me Muchas gracias a todos ustedes. Sabemos quién le gusta a nuestro pueblo, Ya, con todo el respeto, con este agradecimiento, con la misquicha que el señor nos haya hecho, pues.